Las jornadas de este año hemos dado a llamar nuevos debates para pensar viejas disputas a raíz de bueno, un montón de cuestiones que vamos viendo en el año, de las cosas que van quedando por fuera de nuestra formación y que por ahí nos dejan un sabor a poco y queremos seguir problematizando, particularmente las jornadas de este año. Eh, se abocan a bueno, pensar un montón de corrientes que vamos viendo que en el último siglo han tenido un gran peso y que en la actualidad vemos un resurgir de esas corrientes y que se chocan con otras nuevas o que surgen o que evolucionan de distintas maneras y bueno poder problematizar todas esas cuestiones y hacer nuevas preguntas en base a eso que ya tenemos. Además también estamos dando visibilidad a algunos espacios que dentro de la facultad existen y que tal vez no nos damos cuenta, como es el, el espacio del departamento de la mediana y tercera edad que en esta oportunidad abrieron las jornadas. Y también estamos dando la oportunidad a estudiantes que son becarios, de formación de investigación, eh, para que cuenten un poco su experiencia, eh, qué es lo que hacen, cómo trabajan y algunos avances de, en sus respectivas investigaciones. Eh, nos parecía necesario y a la vez eh, una buena oportunidad y una buena excusa para con, comentar y contar cómo, cómo vienen trabajando, cuáles son las experiencias de, de participación en la investigación, eh, porque además eso no se trabaja en ningún lado y son experiencias enriquecedoras que también pueden servir a otros estudiantes.